La red de bibliotecas UMNG les da la bienvenida a este webinar. Aquí socializaremos los diferentes servicios y recursos electrónicos que tenemos a su disposición. Primero, debemos ingresar al portal web www.umng.edu.co. En la parte superior encontraremos la sección Biblioteca. Una vez ingresemos allí, seremos direccionados al catálogo en línea. Este se compone de la siguiente manera. Los banners de color amarillo encontraremos las herramientas como el descubridor, repositorio institucional, el blog leer en familia, hemeroteca, bases virtuales y libros electrónicos, red social de investigadores, booktube, entre otros. Banner de color rojo. Aquí podremos realizar búsqueda del material bibliográfico físico que tenemos en cada una de nuestras bibliotecas. En la parte central encontraremos el tablón de noticias y novedades. Aquí se visualizan eventos, horarios, correos, también las novedades de material bibliográfico. En la parte izquierda de la pantalla tenemos dos secciones, servicios y cursos virtuales. en servicios Accederemos al directorio y reglamento de la red de bibliotecas. En cursos virtuales, tendremos acceso a la plataforma Moodle, en donde se alojan los cursos virtuales de Estrategias de Búsqueda de Información, Nivel Básico e Intermedio, y el curso de Norma Zappa, séptima edición. En la parte derecha de nuestras pantallas, podremos ingresar a nuestra cuenta. El usuario y contraseña es el mismo que el correo institucional, omitiendo el com. Una vez nos autentiquemos, podremos renovar, reservar, visualizar cuál es la fecha de vencimiento del material bibliográfico físico que tenemos en préstamo.